Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 38. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. Tu santidad invierte todas las leyes del mundo. Está más allá de cualquier restricción de tiempo, espacio, distancia, así como de cualquier clase de límite. El poder de tu santidad es ilimitado porque te establece a ti como hijo de Dios en unión con la mente de su creador. Mediante tu santidad el poder de Dios se pone de manifiesto. Mediante tu santidad el poder de Dios se vuelve accesible. Y no hay nada que el poder de Dios no pueda hacer. Tu santidad, por lo tanto, puede eliminar todo dolor, acabar con todo pesar y resolver todo problema. Puede hacer eso en conexión contigo o con cualquier otra persona. Tiene el mismo poder para ayudar a cualquiera, porque su poder para salvar a cualquiera es el mismo. Si tú eres santo, también lo es todo lo que Dios creó. Tú eres santo porque todas las cosas que Él creó son santas. Y todas las cosas que Él creó son santas porque tú eres santo. En los ejercicios de hoy vamos a aplicar el poder de tu santidad a cualquier clase de problema, dificultad o sufrimiento que te venga a la mente. Tanto si tiene que ver contigo como con otro. No haremos distinciones porque no hay distinciones. En las cuatro sesiones de práctica más largas, que preferiblemente han de tener una duración de cinco minutos completos cada una, repite la idea de hoy, cierra los ojos y luego escudriña tu mente en busca de cualquier sensación de pérdida o de cualquier clase de infelicidad, tal como la percibas. Trata, en la medida de lo posible, de no hacer distinciones entre las situaciones que son difíciles para ti y las que son difíciles para otro. Identifica la situación específicamente, así como el nombre de la persona en cuestión. Usa el siguiente modelo al aplicar la idea de hoy. En esta situación... Con respecto a, en la que me veo envuelto, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. En esta situación con respecto a, en la que, se ve envuelto, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. De vez en cuando puedes variar este procedimiento si así lo deseas. Y añadir algunos de tus propios pensamientos que vengan al caso. Podrías, por ejemplo, incluir pensamientos tales como: No hay nada que mi santidad no pueda hacer porque el poder de Dios reside en ella. Introduce cualquier variación que quieras, pero mantén los ejercicios centrados en el tema: No hay nada que mi santidad no pueda hacer. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a inculcarte la sensación de que tienes dominio sobre todas las cosas por ser lo que eres. En las aplicaciones cortas y más frecuentes, aplica la idea en su forma original, a no ser que surja o te venga a la mente algún problema en particular que tenga que ver contigo, o con otra persona, en ese caso usa la forma más específica, no hay nada que mi santidad no pueda hacer, y David nos dice, hoy utilizamos la santidad como el poder en nuestra mente, como nuestra mente, para lograr una percepción que todo lo incluye como apertura a la visión de Cristo, a la verdadera visión. Y en la sección 2, la alternativa a la proyección, en el capítulo 6, se nos dio la alternativa a la proyección, el Espíritu Santo extiende y el ego proyecta. Hoy nuestra santidad se extiende para mostrar la imposibilidad de de cualquier clase de proyección. Le pone fin al intento de hacerse daño a uno mismo, proyectando. Le pone fin al intento de deshacerse de algo que no deseas. Ahora podemos ver la insensatez de la proyección. No podría parecer que proyectamos al no ser que deseásemos el ataque, y el enojo. Mientras aceptamos nuestra santidad, la imposibilidad del ataque, el enojo y la proyección se vuelve obvia. Porque si creyéramos que podemos deshacernos de algo que no deseamos, estaríamos intentando excluirnos de nuestros hermanos para mantener una brecha entre sujeto y objeto entre el observador y lo observado. Estamos agradecidos por las extensiones del amor, la extensión de la paz. Estamos agradecidos por la percepción de la igualdad. Es obvio que la expiación es la única necesidad universal en este mundo. Y esta es la única manera de que uno pueda encontrar la felicidad la única manera de que podamos ver que lo que somos es espíritu y el espíritu no está en este mundo el espíritu está en la mente de Dios el espíritu es mente divina gracias Dios Gracias por crearme, por crear mi verdadera identidad, como espíritu, verdadero por siempre, un hecho por siempre, perfecto por siempre, y amor por siempre, y con este amor en mi corazón, practico la lección de hoy no hay nada que mi santidad no pueda hacer